Juan es un joven de 22 años que sueña con ser un futuro psicólogo. Bien sabe que para hacer realidad su sueño debe prepararse y recibir una formación profesional. Es así como Juan decide presentarse a la universidad y asumir este reto. Al iniciar el proceso formativo, Juan siente una gran curiosidad por conocer cómo es la vida profesional y laboral de un psicólogo, por lo que decide consultar a Margarita, una de sus profesoras. Hola profesora Margarita, qué gusto recibir su clase. He estado pensando mucho en el futuro y me gustaría que me cuente cómo debo comprender mi formación como estudiante y futuro profesional en psicología. Hola Juan, es también un gusto para mí poder enseñarte y orientarte en tu proceso de aprendizaje. En respuesta a tu pregunta, te puedo contar que las necesidades del contexto actual demandan la formación de profesionales en psicología, que sean idóneos, que den respuestas eficaces, eficientes y éticas a cada una de estas. Por lo anterior, es de suma importancia que el futuro psicólogo comprenda a cabalidad cuál es el objetivo de estudio de la psicología, en donde según la ley 1090, la cual reglamenta el ejercicio de la psicología en Colombia, la psicología sería la encargada del estudio de los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, con el fin de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales. A partir de esta concepción de la psicología, se reconoce el gran compromiso y responsabilidad que tiene el psicólogo con la sociedad en donde la salud, vista como una totalidad que abarca dimensión física, mental y social, es el elemento central en las acciones dirigidas por el psicólogo, buscando en su actuar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Qué te parece, Juan? Todo un reto, ¿no? Vaya, profesora, sí que tengo una gran responsabilidad. Y me surge otra pregunta. ¿Cómo puedo prepararme para responder a estos retos? Tu pregunta es muy acertada, Juan, ya que el futuro psicólogo, al igual que debe reconocer el objeto de estudio de la psicología, debe saber identificar los principales modelos teóricos que orientan el accionar del profesional, donde se encuentra el modelo psicodinámico, el cognitivo y el humanista. Estos tres modelos cuentan con una concepción de hombre y de mundo particular, que definirán los diferentes abordajes en relación a la evaluación, diagnóstico e intervención de cada uno de estos. Una vez que el futuro psicólogo tenga claridad de estos modelos teóricos, deberá reconocer los diferentes campos de acción donde se desempeñará, en donde el psicólogo al ser parte tanto del área de la salud como de las ciencias sociales humanas, cuenta con un amplio campo de acción pudiéndose desempeñar en el ámbito clínico, educativo, jurídico, deportivo, social comunitario, organizacional, entre muchos más. Es de suma importancia que el profesional en psicología en formación reconozca cada una de las funciones y roles que saldrá a desempeñar a fin de estructurar un conocimiento que permita la comprensión del quehacer psicológico como una práctica ética. Profesora Margarita, muchas gracias por sus respuestas. Ahora me siento mejor orientado frente a mi futuro académico y profesional. Espero verla pronto para que sigamos compartiendo sobre este maravilloso tema que es la psicología. Es con mucho gusto Juan, estaré muy atenta para seguir orientándote. Nos vemos en clase. Hasta pronto.